Imaginemos por un momento que, una vez eliminada la oferta de un euro de Microsoft, se lanza el siguiente Call of Duty Call of Duty Modern Warfare 35, ¿vale? Y estamos en ese momento en el que los señores de Microsoft meten el Call of Duty nuevo en Game Pass, ¿vale? Y dice pues oye, los jugadores pueden jugar por 10 dólares, o por 12 dólares, 15 dólares, 10 euros, 13 euros". bien. Y ahora llega Sony y dice, mira, en estas condiciones, eh, voy a hacer una oferta de captación. Y la voy a hacer por 6 meses. 6 meses. PS Plus, 1 euro al mes. Oferta. Una, una genial idea. Algo ingenioso, algo novedoso, que no se le hubiera ocurrido a nadie antes, ¿no? Entonces llegan y dicen, vamos a poner que se pueda contratar un mes de PS Plus por 1 euro. Algo que, que hasta ahora no se le había ocurrido a nadie, ¿no? Y te lo cascan 6 meses. La oferta. ¿Vale? Curiosamente el día de lanzamiento del nuevo Call of Duty así que ahora mismo para todos esos jugadores resulta que la oferta más interesante para jugar Call of Duty está en PS Plus y mientras en Game Pass son 13 euros. ¿qué hacemos ahora? esto es una maldad que se me ha ocurrido a mí ¿eh? Lo digo teniendo en cuenta que PS Plus el mes pasado ofreció PS Plus un mes por un euro o sea, quiero decir se puede asumir ¿vale? si lo han hecho lo podrían volver a hacer ¿estaría feo? Uf, pregunto con maldad Estaría feo hacer eso Se podría considerar que es casi como de facto Hacer exclusivo Call of Duty En tu plataforma PS Plus Cuando Call of Duty es propiedad de Microsoft Estaría feo hacer eso Yo son ideas que le voy dando a Jim Ryan Para calentar a Veremos a ver lo que pasa Muy bien, todo muy coherente por cierto, bienvenidos a Toxic Game Channel, yo soy Tox Gamer y tenemos que tocar el tema. Ya están desesperados, hay gente llorando, hay gente que está pidiendo ya la cabeza de Jim Ryan, diciéndose pues, que ya, por cierto, iba haciendo horas. Pero hay gente como la que acabamos de ver, que todavía le da la vuelta a la tortilla, 30 veces... Oh, ¡No! Y si me pongo de malas... Eh... Y si me pongo de malas y pongo una oferta de todo esto viene a causa de que el Game Pass de un mes cueste que, que ya no esté la oferta de, de tres meses un euro. Claro, porque eso es una cosa que os afecta a ustedes, los de Sony, que os habéis pasado a Xbox. A mí no. Ustedes tenéis que saber que estáis en Xbox. En Xbox se hacen las cosas completamente diferentes. De hecho, en Nintendo se hace completamente diferente. Nadie dice nada. Yo tengo Nintendo, no tengo ningún problema con Nintendo porque sé a lo que voy, sé a lo que puedo jugar, sé qué puede hacer y qué no puede hacer esa máquina. Tanto como la Xbox Series X como la Series S. Porque tengo las dos, además. ¿eh? Y también sé lo que, te, lo que tiene la PlayStation 4 Pro y la basura de hardware que te venden por más de 600 dólares o 600 euros aquí en España por esta basura de consola que ha hecho Jim Ryan por eso hoy está todo el mundo pidiendo cabeza, la cabeza de Jim Ryan ¿por qué? Pues porque Jim Ryan como dije el otro día fue el que se levantó de la mesa de negociaciones delante de todos los reguladores a decir que, que no, que le daba igual porque lo que quería era bloquear la compra de Microsoft eh, y Activision punto y pelota quiere ser eh, que luego venía gente diciendo eh, pero Lulú ¿quién es? eso quién es? porque la gente como esta que hemos visto son así, tienen este nivel y, y no llegan a más. Fijaos que dice que, lo, no sé, una buena idea que nunca nadie se le haya ocurrido. O sea, copiar la, eh, lo de un euro. Eh, o sea, lo de copiar PC Plus un euro seis meses no es copiar del Game Pass de un euro por tres meses. No es copiar. ¿En qué estás inventando tú? ¿Qué estás inventando tú? ¡Nada! ¡Nada! Y este señor, Jim Ryan, es un ¡Inútil! ¡Inútil! ¿Cuántas veces hace falta decirlo a ustedes que aquí está el papel, aquí está el culo, aquí está el váter? ¿Cuántas veces hay que deciros que hay que levantar la tapa del váter antes de mear? ¿Cuántas veces hay que deciros las cosas? ¿Cuántas veces hay que deciros que Starfield no va a ser exclusivo? ¿Que no va a estar en, en, en Sony? Que el problema realmente de Sony, uno de los grandes problemas es... Primero, tiene un tipo de género de juegos que está muy bien, a cada uno le gusta más, a otros le gusta menos, da igual... Pero está muy bien y deberían de hacer más juegos como Zeus El problema es que no tiene diversidad. Aparte de esos juegos, no le queda nada. Y, lo, y las cosas que dirías tú, Dios mío, ¿por qué no me saca el Killzone? Que lo he estado escuchando por ahí. Mucha gente diciendo, Oy. bueno, de hecho han hecho hasta un Photoshop con el Killzone. como ¿cómo se vería ahora? Eh, eh, y te quedas como, bueno, pues pídeselo a Sony. Coño. Es que de Sony es la IP, la IP, pero también de los juegos como Ico, el eh, Clock Tower, eh, y esos son de Japan Studio y son IPs que son de ellos, que pueden volver a utilizar, ¿no? Que, no hay ningún problema para que ellos mañana decidan hacer alguno de estos juegos. Lo que no hay una cabeza related to slide 34. Um, I, I think a, a, a little um, explanation about the strategy here. Um, PlayStation Studios uh, historically has uh, executed wonderfully um, in the delivery um, of a, a strong portfolio of first person narrative rich, um, graphically beautiful single player games. Um, and uh, but, but it is certainly the case Um, that we have restricted ourselves uh, to a rather narrow portion um, of the gaming market, the rather narrow segment of the gaming market. Um, by expanding um, to, to PC um, and mobile, and it must be said, uh, relevant to um, another chart, to also to life services, um, we have the opportunity um, to, um, to, to move from a situation Um, of been present in a, a very narrow segment of the overall gaming um, software market uh, to been present pretty well everywhere. Um, so I think uh, if, if we do this right, if we execute with intelligence and if we execute with excellence, uh, the opportunity for significant growth uh, in, in the number of people who play our games, number of people who enjoy our games, Um, and the number of people who spend money on our games uh, is potentially an extremely large one. Um, I would say, um, for example, that if we are successful um, in, in making um, a portion of the 12 live service games um, that we have um, under development at PlayStation Studios, if only a portion of those um, are, enjoy um, critical and commercial success, that the impact of that bueno, pues todo esto es lo que hay que decir. Sony Jimbo sigue llorando, sigue argumentando que Microsoft podría sabotear eh, los Call of Duty para la Playstation e incluso señala a Digital Foundry, a Fundición Digital, comparaciones, debates en foros y más, según dice el, Tom Warren, eh, que escribe para el medio de Verge y incluso señala algunas im imágenes de, de, de, de puntos que está con la llorería eh, Jimbo a los de la CMA después de que le hayan dicho ¡No! te damos la razón ¿Cómo te van a dar la razón si tú mismo te la has quitado? te has quitado la razón pero bueno, ya es que da igual da igual lo que hagas y lo que digas porque lo que has demostrado Fuera parte de lo que creas que hayas conseguido Con toda esta diógenes judicial, como yo siempre he dicho Que te andas contra eh, por todo el mundo dándote una vuelta ¿Qué es lo que ha conseguido Sony? ¿Ha ganado algo Sony? ¿Ha ganado dinero? ¿Ha ganado prestigio? No, ha perdido prestigio Ha perdido prestigio, ha perdido renombre, ha perdido todo porque si algo iban presumiendo es que Sony era garantía de, de, de... poco menos que, bueno, que estaba tocado por los dioses y creado por unos ángeles en el cielo y baja la PlayStation 5 y nos demuestra que, que llevan años desde la PlayStation 3 lastrando bueno, desde la PlayStation 3 la, PlayStation, la primera remesa de la PlayStation 1 también salió, pero bueno eh, desde la PlayStation 3 lastrando un problema con el hardware que siempre digo una cosa son los juegos que por cierto hay juegos increíblemente buenos que me encantaría que hubiera una, una revisión, un remake pues no o que se continuara la saga de algunos, no, no no y no es más fácil que otros hagan los videojuegos yo, lo, yo los alquilo por tal y ese es mi modelo de industria y pretende que su modelo de industria sea el de Nintendo, el de Xbox, y te... no, porque todo el mundo tendría que hacer lo mismo que, mi, que, que, que Jimbo. Jimbo se ha quedado más solo que la una y encima de todo, si hacemos un balance de lo que ha conseguido Sony durante este año, lo único que ha perdido es clientes, lo único que ha perdido es prestigio y encima de todo ha ganado mala reputación. Se ha ganado el sobrenombre de Sony La Cerda. Porque hemos visto toda la mierda que se traían... Y el por qué no salía el Final Fantasy VII en eh, Xbox. Que preguntaba a mucha gente... Oye, pero si yo tengo el Final Fantasy XIII... Eh, ¿Por qué no puedo tener Final Fantasy Ah, no, es que es que Sony ha hecho un contrato... Con los de Square Enix... Y, y ya, el juego solamente, saldrá, solamente sale para, para PlayStation. Lo siento, si quieres jugarlo... Compra una playstation eh, por cierto también si quieres jugar al street fighter 5 que es de capcom y aunque no sea nuestro nosotros hemos hecho un contrato como muchos otros que vamos haciendo pero bueno eh, por favor no escarbeis más en nuestro pasado dirá jimbo no escarbeis mucho en nuestro pasado porque puede que, que salgan telarañas va a salir hasta la hasta la hasta nefertiti va a salir bueno el arca de la alianza va a salir cuando se abra el arca de la alianza y vean toda la mierda que tiene dentro Sony, ya vamos a ver. Pero, entre tanto, y lo he dicho antes y me dijeron, pareto, por decir que había que echar a, a Jim Ryan. Hoy es tendencia lleva, por, por cierto, lleva varias horas haciendo tendencia. Da igual, eh, ya se sabe por qué está haciendo tendencia, ¿no? Está haciendo tendencia, Jimbo, tú estás haciendo tendencia, no precisamente por revolucionar el mundo de los videojuegos o hacer un mundo mejor. Por supuesto, eso tampoco se te pasa por la cabeza, pero ya el que la gente se haya hartado, y aquí estoy viendo gente que, de verdad, que no solamente son de Xbox. No, no. Los mensajes de pánico de Jim Ryan lo, no los entiendo. Playstation seguirán con o -Code, eh, Call of Duty. No se pueden depender de una saga que, en mi opinión, está muriendo. Bueno, está muriendo precisamente por culpa de. Por culpa de él. Porque.. No le da tiempo. ¿Va a pedir, por cierto, eh, perdón por lo de The Last of Youth? Porque, hostia, miren esto, o sea, no sé, eh, por el Cyberpunk lo quita eh, del tirón y aquí deja a este hombre eh, ahí a la suerte en Steam, ahí que lo vean y que lo disfruten de esa manera. Eh, por favor, ya está bien. Ya está bien de echarle la culpa siempre a la competencia, de decir, no, es que es culpa de, de Phil Spencer, porque compra... Bueno, ¿y por qué no lo hace Sony? Esto ya esto parece un, los partidos políticos, que se echan mierda unos a otros y luego al final dice uno, pero si tú tampoco has hecho esto. ¿Por qué tiene que Xbox hacer... Eh, eh, una cosa es tener educación y otra cosa es servidumbre? Y yo creo que ya a, a los de Sony hay que decirles hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó. A ver cómo cómo os va solo. A ver si realmente sois tan potentes y no dependéis tanto de, de, de una cosa. Y si os vais a poner en Bravas a comprar, pues es que desde luego eh, va a acabar en la puta ruina. Por eso, si una cosa no te sale bien, o una idea o una estrategia no te sale bien, cambia de estrategia. Ahora, si ves que la persona sigue por el mismo camino el, el, el tonto igual que el borrico el sigue la linde hasta que la linde se acabe pero el borrico se cae el tonto se cae y no hay más porque el, ter, el camino termina pero el tonto sigue y el tonto sigue no sé, ya, en fin, no lo sé yo ya cada día, mira, y si no vuelvo a repetir la, eh, el tema que aquí el amigo del principio dice con, con esa elocuencia pipera, vamos a ver Sony no puede hacer eso por la sencilla razón de que no tiene nada que ofrecer, ¿vale? El PC Plus solamente es una, un derivado del PC Now, que encima de todo, es más caro. Llegan los juegos de out, o sea, una cosa es lo que quiere la gente, y otra cosa es lo que le dan. Oh, yo quiero que cuando salga el próximo de la ODIUS, eh, venga y, y el primer día esté en el PC Plus, que para eso lo pago. Ni de coña. Bueno, y algunos que hayan conseguido, pues los sacarán, ¿no? El primer paquete con el PC Plus, no? Algún día, eh, algún mes, pondremos tres juegos que puede que te interesen y ya está. Bueno, en fin, eh, espero que no haya sido muy largo el vídeo. Eh, recordad, eh, darle sub, a suscribiros, darle like, por favor, comentar, siempre dejad vuestro comentario, que me ayudaría mucho. Hasta la próxima, amigos.